Peña Nieto beneficia a su contratista favorito con expropiación, a pesar de protestas de comunidades indígenas. Nosotros no queremos, ya hemos dicho en varias ocasiones que no queremos ni vamos a permitir que pase esta autopista. En el Estado de México se construye una autopista que conectará el Distrito Federal con el aeropuerto de Toluca. La obra está siendo construida y será operada y mantenida por la empresa Autopistas de Vanguardia, subsidiaria de Constructora Tella, que a su vez es filial del Grupo IGA, el dueño de Grupo IGA es Juan Armando Hinojosa, el propietario legal de la Casa Blanca de la Familia Presidencial. La concesión de la autopista fue otorgada a Grupo Tella en abril de 2007, cuando Peña Nieto ya tenía un par de años como gobernador del Estado de México. Y desde entonces, la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla ha rechazado el proyecto, ya que atraviesa territorio que consideran sagrado. El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje donde señala que los pobladores no están batallando contra una constructora cualquiera, sino contra un hombre de negocios que es considerado el contratista favorito del presidente, con quien tiene una relación que se remonta a dos décadas atrás y hasta le construyó su vivienda familiar. De hecho, según el diario, Grupo IGA ha obtenido casi 3 mil millones de dólares gracias a más de 80 contratos gubernamentales. La estocada final a la comunidad ocurrió este 9 de julio, cuando el presidente Enrique Peña Nieto decretó la expropiación de casi 38 hectáreas del bosque de San Francisco Xochicuautla para construir la autopista.